Tercera carta Viareggio, cerca de Pisa, Italia, a 23 de abril de 1903 Me ha causado gran alegría, estimado y distinguido señor, con su carta de Pascua, que me revela lo mucho de bueno que tiene usted. La forma en que me habla del grande y dilecto arte de Jacobsen, me demuestra que no estuve desacertado al querer encaminar su vida, con sus múltiples problemas, hacia esa fuente de riqueza y plenitud. Ante usted abriráse ahora Niel libro lleno de maravillas y de honduras. Cuanto más se lee, más parece que todo está contenido en él, desde el perfume más sutil de la vida hasta el rico e intenso sabor de sus frutos más grávidos ahí no hay nada que no haya sido captado, comprendido, sentido, nada que no haya sido descubierto y reconocido entre las trémulas resonancias del recuerdo. Ningún suceso vivido, por insignificante que parezca, es tenido en poco. El más pequeño lance, el episodio más nimio, se desarrolla cual si fuese todo un destino, y hasta el destino mismo es como un tejido amplio y maravilloso en cuya trama, cada hilo es guiado con infinita ternura por una mano cariñosa y colocado a la vera de otro hilo para ser sostenido y conllevado por otros mil. Usted sentirá la dicha de leer este libro por primera vez e irá adelantándose por entre sus innumerables sorpresas como en un sueño jamás soñado antes. Mas yo puedo asegurarle que siempre se vuelve a pasar con igual asombro a través de tales libros sin que nunca lleguen a desprenderse de su poder prodigioso, ni pierdan nada del mágico encanto en que por primera vez envolvieron al lector. Es cada vez más intenso el deleite que nos brindan y más honda nuestra gratitud hacia ellos. De algún modo nos volvemos mejores y más sencillos en el mirar. Se hace también más profunda nuestra fe en la vida, y en la vida misma llegamos a ser más venturosos, más nobles. Luego, debe leer usted el admirable libro que nos cuenta el destino y los anhelos de María Grupp, así como las cartas de Jacobsen, las hojas de su diario, los fragmentos, y, por último, sus versos, que aunque no muy bien traducidos, viven y vibran con resonancias infinitas. Le aconsejaría que cuando usted tuviera alguna oportunidad para ello, comprara la bella edición de las obras completas de Jacobsen que Contiene todo eso. Ha sido publicada una buena traducción en tres tomos por el editor Eugen Diederichs de Leipzig, creo que su precio es de cinco o seis marcos por cada tomo. Desde luego, con su parecer acerca de aquí deben florecer rosas, esa obra de incomparable finura y forma tiene usted sin duda toda la razón contra quien escribió el prólogo. Deseo desde ahora y aquí mismo quede formulado este ruego lea lo menos posible trabajos de carácter estético crítico, o son dictámenes de bandería que por su rigidez y su falta de vida han llegado a petrificarse y a perder todo sentido, o bien tan sólo hábiles juegos de palabras en que prevalece hoy una opinión y mañana la contraria. Las obras de arte viven en medio de una soledad infinita, ya nada son menos accesibles como la crítica. Sólo el amor, Alcanza a comprenderlas y hacerlas suyas, sólo él puede ser justo para con ellas. Dese siempre la razón a sí mismo y a su propio sentir, frente a todas esas discusiones, glosas o introducciones. Si luego resulta que no está en lo cierto, ya se encargará el natural desarrollo de su vida interna de llevarle paulatinamente y con el tiempo hacia otros criterios. Deje que sus juicios tengan quedamente y sin estorbo alguno su propio desenvolvimiento. Como todo progreso, éste ha de surgir desde dentro, desde lo más profundo, sin ser apremiado ni acelerado por nada. Todo está en llevar algo dentro hasta su conclusión y luego darlo a luz. Dejar que cualquier impresión, cualquier sentimiento en germen, madure por entero en sí mismo, en la oscuridad, en lo indecible, inconsciente e inaccesible al propio entendimiento hasta quedar perfectamente acabado, esperando con paciencia y profunda humildad la hora del alumbramiento, en que nazca una nueva claridad. Este y no otro es el vivir del artista, lo mismo en el entender que en el crear. Ahí no cabe medir por el tiempo, un año no tiene valor y diez años nada son. Ser artista es, no calcular, no contar sino madurar como el árbol que no apremia su savia, mas permanece tranquilo y confiado bajo las tormentas de la primavera, sin temor a que tras ella, tal vez nunca, pueda llegar otro verano. A pesar de todo, el verano llega. Pero sólo para quienes sepan tener paciencia y vivir con ánimo tan tranquilo, sereno, anchuroso, como si ante ellos se extendiera la eternidad. Esto lo aprendo yo cada día. Lo aprendo entre sufrimientos a los que, por ello, quedo agradecido. La paciencia lo es todo. Richard Demel, con sus libros, dicho sea de paso también con el hombre, me ocurre esto. En cuanto doy con una de sus bellas páginas, siento siempre temor ante la próxima, que tal vez pueda destruirlo todo y trastrocar lo que es digno de aprecio en algo indigno. Lo ha caracterizado usted muy bien con las palabras vivir crear como en celo. Así es, el vivir las cosas como las vive el artista se si halla tan increíblemente cerca del mundo sexual, del sufrimiento y del goce que éste entraña, que ambos fenómenos no son bien mirados, sino distintas formas de un mismo anhelo, de una misma bienandanza. Y si en lugar de celo se pudiera decir sexo en el sentido elevado, amplio y puro de este concepto, libre y por encima de todas las sospechas con que haya podido enturbiarlo algún error o prejuicio dogmático, entonces el arte de Demel sería grandioso y de infinito valor. Grande es su fuerza poética y tan impetuosa como un impulso instintivo. Lleva en sí ritmos propios, libres de prejuicios y miramientos, y sale brotando de él cual de montañas en erupción. Sin embargo, no parece que esta fuerza sea siempre del todo sincera, ni esté desprendida de toda afectación. Pero en ello, por cierto, está una de las pruebas más duras impuestas al genio creador, que debe permanecer siempre inconsciente de su propia valía, sin sospechar siquiera sus mejores virtudes, so pena de hacerles perder su candor y su pureza. Además, cuando esa fuerza del poeta Atravesando tumultuosamente todo su ser, alcanza los dominios del sexo, ya no encuentra al hombre tan puro como ella lo necesitaría. Pues ahí no hay un mundo sexual del todo maduro, puro, sino un mundo que no es bastante humano, que sólo es masculino, que es celo, ebriedad, juicios y orgullos con que el hombre ha desfigurado y grabado el amor. Por amar meramente como hombre y no como humano, hay en su modo de sentir el sexo algo estrecho, salvaje en apariencia, lleno de rencor y mal querer, algo meramente transitorio y falto de contenido eterno, que rebaja su arte, volviéndolo ambiguo y dudoso. De este arte, que no está sin mácula y lleva marcado el estigma del tiempo y de la pasión, poca cosa podrá subsistir y perdurar. Esto mismo ocurre con casi todo arte. No obstante, Podemos complacernos hondamente en cuanto ahí hay de grande. Solo hay que procurar no perderse ni volverse partidario de ese mundo de meliano, tan lleno de angustias infinitas, confusión y desorden, que dista mucho de los destinos verdaderos. Estos hacen sufrir más que esas tribulaciones pasajeras. En cambio, tan mayor oportunidad para llegar a lo sublime y más valor para alcanzar lo eterno. En cuanto a mis propios libros, mi mayor gusto sería enviarle todos los que pudieran causarle alguna alegría. Pero soy muy pobre, y mis libros, una vez publicados, ya no me pertenecen. Ni siquiera los puedo comprar para darlos, como a menudo sería mi deseo, a quienes sabrían acogerlos con amor. Por esto le indico en una cuartilla los títulos y los editores de mis libros últimamente publicados. De los más recientes, se entiende, pues entre todos son ya unos doce o trece los que he dado a la imprenta. Y debo, estimado señor, dejar a su voluntad el encargar a alguno de ellos cuando se le presente la ocasión. Me es grato saber que mis libros están con usted. Adiós. Su Rainer María Rilke.